6 estrenos que no te puedes perder en septiembre El estreno más importante de Prime Video en su historia es una precuela de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson y se estrena el 2 de septiembre Cobra Kai tiene una nueva temporada y si has disfrutado de las anteriores, es muy probable que disfrutes de esta nueva Se estrena el 9 de septiembre en Netflix Quienes me conocen saben que no soy el mayor fan de Star Wars pero sí hay una película que disfruté bastante recientemente y esa fue Rogue One Andor es una precuela de esa película se estrena en Disney Plus el 21 de septiembre con un triple episodio No te preocupes cariño, es un thriller psicológico, audaz retorcido y visualmente impactante dirigido por Olivia Wilde y protagonizado por Florence Pugh, Harry Styles y Chris Pine. Se estrena en cines el 22 de septiembre. Rubia es un biopic sobre Marilyn Monroe, con Ana de Armas como el famoso ícono de Hollywood. Es la primera película de Netflix en recibir la calificación exclusiva para mayores de 17 años. Se estrena en Netflix el 28 de septiembre. Protagonizada por Zac Efron y Russell Crowe, esta película cuenta la historia real de un hombre que en 1967 partió rumbo a Vietnam para buscar y compartir unas cervezas con sus amigos de la infancia. Se estrena en Apple TV Plus el 30 de septiembre. ¿Y ustedes qué van a ver en septiembre?